Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Ivana Pinucci Curi, soy la directora de la Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Eh, les damos la bienvenida a la segunda edición de este ciclo Conversaciones en torno a a diferentes temáticas vinculadas a las ciencias sociales. En este caso, eh, la temática que nos convoca hoy es Ciencias Sociales y Género. Eh, bueno, como saben, esta actividad es organizada o es impulsada por el Observatorio Socioeconómico, la Dirección de la Licenciatura en Economía y la Secretaría de Investigación de la Facultad de Económicas. Eh, vamos a agradecer como siempre a la, facultad de nuestra casa, a, la, perdón, a la biblioteca de nuestra casa por poner a disposición este, este espacio tan cálido, tan ameno, que nos permite llevar adelante esta actividad. Eh, de una manera que tiene, bueno, eh, una calidez identitaria, básicamente. Y también agradecemos al equipo de comunicación, eh, que bueno, nos, nos permite generar un producto audiovisual de calidad. Eh, en esta segunda edición de conversaciones en torno a ciencias sociales y géneros, nos van a acompañar en sus disertaciones jóvenes profesionales y estudiantes eh, de distintas carreras vinculadas a las ciencias sociales, eh, que me voy a permitir presentar leyendo brevemente este, sus antecedentes y sus nombres Y por supuesto les, les agradecemos profundamente que se hayan sumado a, a, esta, a esta iniciativa Bueno, en primer lugar nos, nos va a acompañar eh, Laura Scatini Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos Es referente de esta facultad, de la Facultad de Ciencias Económicas Del Protocolo Frente a Violencias Sexistas de la UNED el texto que ha seleccionado Laura es Vivir una vida feminista, eh, de la académica inglesa Sarah Abbott. Eh, luego continuará Estefanía Grasso, que es licenciada en Sociología por la UNL, por la Universidad Nacional del Litoral. Y el texto que ella selecciona es Familia, Trabajo y Relaciones de Género, de Catalina Weinerman. Bueno, luego eh, Gabriel Altelman, que es licenciado de Trabajo Social por la UNER, es docente, investigador y extensionista de esta Facultad de Trabajo Social. El libro que seleccionó es Pobreza y Masculinidad, el Urbano Marginal, de Gabriela Rotondi. Y finalmente, bueno, Rocío Arce, que es estudiante de nuestra Facultad de la Licenciatura en Economía e integrante de Futuras, junto con Belén Jerez, es integrante también ella de Futuras y alumna de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública de esta casa. Han seleccionado el libro de Amaya Pérez Orozco, Subversión Feminista de la Economía, Aportes para un Debate sobre el Conflicto Capital-Vida. Como verán, eh, bueno, la, la idea, la, la motivación de estos encuentros es reunir a jóvenes, profesionales y estudiantes de distintas disciplinas vinculadas a las ciencias sociales. Por último, el cierre va a estar a cargo de la licenciada en Comunicación Social por la UNER, Luciana Basso, quien es la autoridad de aplicación del protocolo frente a violencias sexistas de la UNER. Es especialista en políticas públicas y justicia de género por CLACSO, es docente, investigadora y extensionista. Es representante titular de UNER en la Red Interuniversitaria de Género, RUGE, del Consejo Interuniversitario Nacional. Eh, también ella es representante titular de la UNER en el Observatorio Ley Micaela de la provincia de Entre Ríos y ha sido representante también titular por nuestra Universidad del Consejo de Prevención de las Violencias, COPREM. Eh, celebramos asimismo la reciente creación a nuestra casa de la Comisión de Diversidad e Inclusión. Eh, bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes, quienes nos acompañan, y voy a pasar la palabra a los disertantes, ¿sí? Así que Laura Scatini, toda tuya la palabra, gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Eh, como presentaba Ivana yo voy a hablar de vivir una vida feminista, traje el libro, le agradezco a Belén Jerez que me lo prestó es la edición de Caja Negra y tiene el prólogo y la traducción de Tamara Tenemó Vivir una vida feminista es un libro del 2017 de Sarah Ahmed que como presentaba Ivana es una académica independiente, se define a sí misma como académica independiente inglesa, ella se crió en Australia eh, y volvió a Inglaterra, pero tiene descendencia pakistaní, eh, padre pakistaní, madre inglesa, lo cual resulta en ella una corporalidad marrón. Además es eh, lesbiana y eh, bueno perdí la, perdí la primera hoja de, de mi presentación, así que no puedo leer la cantidad de libros que tiene publicados desde principios de los 2000 que tienen que ver con teorías feministas, sobre todo en su intersección con la raza eh, y con el concepto de identidad, muy fuertemente con, con la identidad. Yo traje a Sara Ahmed porque, más allá del libro que, que voy a hablar, que es Vivir una vida feminista del 2017, porque ella se inscribe en lo que en ciencias sociales se podría llamar el giro afectivo, y que tiene que ver con superar, de alguna manera, ciertas dualidades que están presentes en las ciencias sociales relacionadas con dualismos, por ejemplo, eh, mente-cuerpo, razón y pasión, naturaleza y cultura, digamos. Eh, el giro afectivo propone superar esas dualidades, de alguna manera, para pensar que la experiencia de los cuerpos y de la existencia de los cuerpos en el mundo también genera eh, conocimiento, digamos, ¿no? Y, que se, y eh, propende, digamos, a un conocimiento que es más situado y que pone en cuestión, digamos, la universalidad de los conceptos, la universalidad de la construcción del conocimiento, que en general está orientado hacia una sola perspectiva, que es la del varón blanco heterosexual y propietario, digamos. De manera que la experiencia vivida es un valor para la producción de conocimiento. Eh, en esta inscripción, digamos, del giro afectivo en las ciencias sociales. Eh, la investigación de Sara Ahmed se centra en cómo eh, los cuerpos construyen mundos y cómo el poder, que también es otro gran concepto que no, que no vamos a abarcar acá, digamos, pero... Para ella es una direccionalidad, es un conjunto de prácticas que tienden a ser una sinergia y una inercia, digamos, en cierta dirección, que en general están apoyados sobre, sobre prácticas opresivas, digamos, de todo tipo, digamos, de género, de clase, etc. Eh, como el poder está asegurado y al mismo tiempo está desafiado, digamos, en estos mundos. Y tiene un tipo de escritura particular que por eso también me, me pareció interesante traer esta lectura acá, que tiene que ver precisamente con la narración de la descripción, para ella la descripción es, el, la conceptualización es la descripción de una situación, digamos y voy a leer textual demasiadas veces el trabajo conceptual se entiende como algo distinto de describir una situación y pienso aquí en una situación como algo que viene a demandar una respuesta en general dice Sara Ahmed nos encontramos con prácticas eh, sexistas y opresivas, racistas, etcétera, antes de poder encontrarle palabras a eso, digamos. De manera que producir conocimiento es ponerle palabras a eso que nos pasa en la vida cotidiana. Eh, lo primero que me parece importante destacar sobre esta forma de escritura de Sara Ahmed, y en este libro lo hace, es si la producción de conocimiento es experiencia vivida, narrada, traducida en textos orales o, o escritos, entonces requiere de una su lectura, digamos, requiere de una genealogía también feminista, digamos, ¿no? Entonces ella instala una política de citas en su escritura que no involucra a varones blancos heterosexuales. La única cita que encontré en el libro Vivir una vida feminista es una cita de Stuart Hall porque es uno de los referentes en relación con el concepto de identidad pero eh, bueno, es una identidad negra, no Stuart Hall eh, y es interesante para quien se quiera adentrar en todo caso en, en este tipo de lecturas porque el propio libro resulta en un reservorio de lecturas feministas que se pueden recuperar a través de la escritura de Sara Ahmed Dice, ella vuelvo a leer, si nuestros textos son mundos, hemos de hacerlos con materiales feministas. En efecto, la teoría feminista es creación de mundo. Paso a, a ciertos términos que son claves en Sara Ahmed y en este libro. El primero es, eh, y el que la hace de alguna manera más conocida, digamos, el de feminista Aguafiestas. La feminista aguafiestas es aquella que, por poner en cuestión el sexismo, pasa a ser la que arruina la felicidad de los demás, digamos, ¿no? Ella se reconoce como feminista Agua Fiestas en el mismo momento en el que, por señalar el sexismo de su padre, arruina la cena, digamos, ¿no? La cena familiar. Entonces, eh, bueno, la, la feminista aguafiestas en el momento en que se opone, no pacta, digamos, con el sexismo, pasa a ser ella misma el problema. ¿No? Las feministas son las que agúan, las que arruinan la felicidad de los demás. Y la felicidad es otro gran concepto, digamos, en, en Sara Ahmed, que tiene su propio, su propio libro al respecto. Eh, en este libro yo puntualizo en dos capítulos particulares eh, como para ir este, yendo al grano en relación con esta lectura en particular que son los capítulos 4 y 5 de la segunda parte del libro y que tienen que ver con el trabajo institucional en, de, en diversidad, que ella lo toma en dos sentidos, eh, en, un la, en un sentido dice ella el trabajo de diversidad en las instituciones tiene que ver con intentar transformar las reglas institucionales y en otro sentido tiene que ver con el propio existir dentro de una institución que no nos incluye, digamos, ¿no? Y ahí, eh, digamos, las dos eh, fuerzas se juntan porque para poder existir en una institución necesitamos transformar las normas de esa, de esa institución. El trabajo en diversidad es un trabajo, dice Sara Ahmed, de profunda insistencia, muchas veces devastador para los promotores de diversidad, y en su ámbito en particular, que es la universidad, dice las universidades en general declarativamente son diversas, pero eso no se traduce en las prácticas. Y usa un juego de palabras particular que es Mind the Gap en inglés que significa cuidado con la brecha en relación con un cartel que aparece en el subte de, de Inglaterra, que es cuidado con la brecha, el hueco que hay entre el escalón del subte y el andén, digamos, ¿no? Ella utiliza ese juego ese de palabras para nombrar esta brecha que hay entre lo declarativo y la acción este, verdaderamente transformadora. Y voy a cerrar <coughs> haciendo trampa, digamos, en este conversatorio, Trayendo dos citas textuales que no son de Sara Ahmed, pero que vuelven, digamos, a esta postura epistemológica en relación con, la, con las teorías feministas, para pensar las ciencias sociales, que se apoyan en ella. ¿no? Una es de Rosana Paula Rodríguez, una socióloga cuyana, mendocina. En su trabajo Pasar la teoría por el propio cuerpo, dice Pasar por el cuerpo múltiple, nunca quieto de nuestra propia experiencia encarnada, interrogándonos para de allí iniciar el camino resbaloso hacia nuestras y nuestros interlocutoras e interlocutores en un diálogo feminista decolonial evidenciando las fricciones y las divergencias para construir otros horizontes posibles de reprocidad, de reprocidad cognoscitiva donde el proceso de investigación, los resultados de investigación y la propia escritura científica, incluyan otras formas de participación alternativa y plural, acciones horizontales para transformar transformándonos y otra cita de Donna Haraway, histórica. El feminismo ama otra ciencia, las ciencias y las políticas de la interpretación, de la traducción, del tartamudeo, estoy ir encontrando las palabras, y de lo parcialmente comprendido. Debemos propender a una práctica de la objetividad que favorezca la contestación, la deconstrucción, la construcción apasionada, las conexiones entrelazadas y que trate de transformar los sistemas del conocimiento y las maneras de mirar. Gracias. Bueno, primero que nada agradecer por dejarme participar... Primero que nada, eh, agradecer por la invitación a participar en este conversatorio. Eh, yo voy a presentar un texto de Catalina Weinerman, que ella es una de las primeras sociólogas que se ha dedicado a lo que hoy conocemos como estudios de género. Ha realizado investigaciones muy relevantes en torno a la temática, como por ejemplo su investigación sobre los problemas en la medición del trabajo femenino en, el, en los censos y también su investigación sobre... Eh, los textos escolares y los roles que se reproducen allí, los roles de género. Eh, el texto que elegí yo se llama Familia, Trabajo y Relaciones de Género y lo que hace Catalina ahí es estudiar cómo los cambios en el mercado de trabajo influyen en las configuraciones familiares y en las dinámicas que tienen las familias. Ella lo que hace es analizar eh, una ventana de tiempo que es del, del año 80 hasta el 97 eh, y ella argumenta que en esa época a partir de la crisis económica que lo que hace es agudizar la pobreza, eh, agudizar, agudizar la desigualdad y, y aumentar la desocupación eh, lo que pasa en ese entonces es que se dan dos tendencias por un lado que se incrementa eh, la fuerza de trabajo femenina y por otro lado que eh, también se incrementa el desempleo masculino lo que sucede a raíz de esto es que surgen dos consecuencias que son paralelas, que disminuyen eh, los hogares de un solo proveedor y aumentan los hogares de dos proveedores. Lo que, lo que Catalina analiza a partir de esto es cómo el ingreso masivo que se da de las mujeres al mercado de trabajo se da en un mercado de trabajo que en este contexto eh, es un mercado de trabajo eh, deteriorado y que las mujeres ingresan a ese mercado como trabajadoras adicionales que eh, buscan compensar eh, un, el, la falta de ingreso de varones en este caso. Lo que argumenta Catalina a partir de todo esto que ya ve es que eh, ese ingreso masivo que se da no se da tanto por... Eh, una sociedad más modernizada o por una sociedad más amplia de derechos en este contexto particular, sino que se da por una crisis económica y una reestructuración económica que obliga a las mujeres a salir eh, a, a trabajar. Lo que se pregunta a partir de esto es si la reestructuración, la redistribución que se da eh, en el espacio público en el mercado de trabajo se, eh, tiene un correlato en el ámbito privado. Lo que hace ella a partir de esto es analizar a través de, de una, de una de, de entrevista, de 200 entrevistas que realiza ella familias, eh, anal, eh, estudia familias de doble, doble proveedor y familias de un solo proveedor y lo que ve es que eh, a en las familias de dos proveedores la desigualdad y sigue siendo eh, la misma en tareas económicas. La participación del varón Aumenta, pero muy levemente, en aquellas eh, familias donde la mujer sale a trabajar. Lo que Catalina hace eh, es eh, denominar todo este fenómeno como una revolución estancada porque explica que las eh, reivindicaciones que pudieron hacer las mujeres en el mercado de, de trabajo eh, todavía, siguen, eh, todavía se siguen, eh, sigue habiendo falta en, el, en, la, en la casa o en el ámbito privado. Eh, lo que hace, lo que sucede a partir de esto es que la mujer empieza a cumplir un doble rol, eh, se le suma al rol tradicional que tenía ella eh, de, de, los de las tareas reproductivas, un rol nuevo que es el rol de, de las tareas productivas. Eh, este texto es de 2007, sin embargo, eh, es, eh, sigue siendo vigente digamos, la problemática y, y se puede ver aún que esta desigualdad sigue estando de hecho en la encuesta nacional del uso del tiempo eh, de este año eh, se demuestra que las mujeres doblan en cantidad de tiempo las, las, las tareas domésticas la realización de tareas domésticas así que bueno ese era mi texto y sigue buenas también agradecer por la invitación y principalmente poder reconocer también y reivindicar estos espacios de construcción y de encuentro con otros y con otras a 39 años de la recuperación democrática, donde es tan necesario poder encontrarnos y poder pensar cómo construir procesos de despatriarcalización de las ciencias sociales y también inscribir las ciencias sociales en procesos de promoción de ciudadanías dignas, plenas y ciudadanías para todos y todas, ¿sí? Ante esto voy a compartir, mostrar también el libro que elegí, es de Gabriela Rotondi y tiene mucho que ver con lo que ambas compañeras disertantes vienen diciendo y se llama Pobreza y Masculinidad, el Urbano Marginal Gabriela Rotondi es licenciada en Trabajo Social y este libro deviene de una tesis de su maestría en Ciencias Sociales que en la misma analiza, la, analiza situaciones de pobreza en los años 90 en el mismo contexto neoliberal que, Weine, que Weine Irman en la ciudad de Córdoba ¿sí? lo que ella trae acá y el desafío que, que se propone en relación a este análisis de, de, pobre, de la pobreza desde una perspectiva de género es en un contexto donde la pobreza está siendo feminizada, es decir, donde hay diferentes tecnologías que agudizan y que profundizan las situaciones de pobreza en las mujeres, es necesario y es un desafío también desde las ciencias sociales poder investigar cuáles son las modificaciones y los reposicionamientos del lugar del varón o de las personas asignadas como varones en términos de poder pensar ahí cuáles son los movimientos de lo que conocemos en las ciencias sociales como masculinidad. Ante esto, ella propone y ella da, invita a poder pensar los roles asumidos y los estereotipos asignados y también invita a poder pensar la desigualdad más allá del acceso al consumo en sí mismo y propone poder pensar las desigualdades desde una perspectiva multidimensional es decir, poder ver y poder ir viendo cómo se van articulando diferentes desigualdades entonces ella lo que propone es que podamos estar desnaturalizando e interpelando las desigualdades de poder que nos atraviesan en los espacios que habitamos ella en los contextos que que justamente investiga, habla de redes de cuidado, habla de las configuraciones familiares, habla de los espacios de trabajo, pero incluso también considero que es necesario poder pensar esas desigualdades, esos vínculos, esas posiciones desde la universidad, pero también en la universidad, en este espacio que habitamos cotidianamente. Eh, allí ella propone poder pensar cómo esas desigualdades se construyen en códigos, en códigos, en discursos y prácticas que construimos y que reproducimos y producimos cotidianamente para desde ahí, desde ahí poder empezar a desarmar y desandar esas cuestiones que nos constituyen, que nos, nos atraviesan y que nos configuran también como sujetos y sujetas políticos. Y ella dice que en estos espacios eh, nos construimos y nos, y nos constituimos también como sujetos de manera diferenciada, es decir, los hombres y, los mujeres, y las mujeres son, les es asignado diferentes derechos solamente por el hecho del de género asignado y ante esto la ciudadanía asignada también es diferenciada para cada género asignado, ¿sí? Bien. Ante esto, y dialogando también con, con Weinerman y también trayendo a Yelín, que es una referenta socióloga, pre, propone el desafío de desarmar y de pensar las familias. La familia, las familias, ¿sí? Poder pensar las configuraciones familiares y la familia como una institución social, inscrita en un orden vigente, que también reproduce desigualdades y asimetrías de poder, y es uno de los primeros lugares en donde socializamos el género, ¿sí? En donde nos asumimos, como personas de donde vamos construyendo nuestras identidades. Así se pregunta y se propone que nos preguntemos y nos invita a preguntarnos cómo, desde allí, desde las familias, vamos construyendo y nos vamos construyendo desde estereotipos, mandatos, desde la construcción de una autoridad del padre, la mayoría de las veces del varón, y también cómo vamos construyéndonos en relación a la división sexual del trabajo. ¿A qué se refiere esto con ella? Con esto se refiere a que en las familias, en los años 90, donde ella analiza, pero también lo podemos ver hoy en día, el rol asignado como al varón tiene que ver con la provisión de recursos y el rol asignado o la tarea asignada por así decirlo a la mujer a las mujeres tiene que ver más que nada con la provisión y la garantía de cuidados de esas cuestiones que hacen a la sobrevivencia cotidiana de las familias y de la sociedad toda también ¿sí? eh, allí ella propone y nuevamente vuelvo al título poder pensar qué significa ser un varón pobre una mujer pobre y aquí ella nos trae una perspectiva muy interesante que también traen los movimientos feministas y la epistemología feminista a las ciencias sociales que tiene que ver con pensar desde una perspectiva interseccional. ¿A qué se refiere esto con ella? Poder pensarnos como sujetos más allá de una acumulación de desigualdades que nos constituyen, sino en cómo se articulan esas desigualdades y desde ahí cómo nos constituimos como sujetos y como sujetas políticos. Es decir, un varón pobre no se puede leer por diferenciado la desigualdad de la pobreza, la desigualdad económica que pensar la simetría de poder y muchas veces que ejerce que ejercemos como varones, como personas criadas en un paradigma de la masculinidad en relación con otros y con otras y no es necesario poder pensarlo articuladamente ya que eso enriquece fortalece, potencia la mirada y la perspectiva desde las ciencias sociales para poder pensar cómo vamos construyendo sentido común y cómo nos vamos construyendo como sujetos y sujetas bien, para ir cerrando tenía acá listado algunas cuestiones y algunos mandatos también que ella va enumerando y que ella va encontrando en relación a cómo si nos vamos constituyendo como varones y como mujeres, pero me interesa destacar que en situaciones de crisis también los mandatos se ponen en crisis y se ponen en juego y en tensión y en riesgo. Entonces la provisión de recursos por parte del varón en un momento de desempleo, de desocupación, también está en riesgo y allí es la mujer muchas veces la que está expuesta y asume decía Wayne y la suma rotonde, rotondi, una triple jornada de, de trabajo. No solamente dentro de la casa, en términos de sostener los cuidados en el hogar, también muchas veces viéndose, eh, teniendo que trabajar por fuera de la casa también en relación a cuidados externamente y por otro lado pensando en la provisión de cuidados en redes comunitarias, ¿sí? Ahí ella expone, visibiliza una desigualdad en relación a la feminización de la pobreza y también tiene que ver con un desafío que aquí traigo y con esto cierro que trae Rotondi y que también entiendo que traen las demás compañeras que tiene que ver y, y traigo también para compartir y que tiene que ver con cómo poder desandar y cómo poder desarmar los mandatos que nos constituyen para poder construir vínculos, trayectorias de vida, menos desiguales, más justas, más soberanas y poder también pensar estrategias de los espacios que habitamos que nos interpelen como sujetos, como sujetas para poder des desarmar esas asimetrías de poder y esos esas desigualdades tan fundantes que constituyen lo social. Bueno, eh, un poco para terminar eh, esta exposición y debate, eh, primeramente eh, saludo y festejo que este encuentro y este debate de diferentes ramas también de, de las ciencias sociales para debatir uno de los temas me parece que, que, que es importante debatirlo hacia dentro de la propia universidad y, y, y agradezco nuevamente la invitación un poco la idea o el texto que traje como me presenté Ivana, soy estudiante de la licenciatura de Economía de esta casa y era un poco enmarcar esta discusión en torno a algún texto desde la economía que presentara esta discusión. Y debo decir que no me fue fácil seleccionar eh, un texto, pero el que traje eh, es el libro de Amaya Pérez Orozco. Amaya Pérez Orozco es una economista española, militante, social y feminista que ha hecho grandes aportes a lo que conocemos como economía feminista y que... Hemos tomado mucho el último tiempo con un par de compañeras y que intentamos también que, que se introduzcan de a poco en las currículas, que se introduzcan de a poco en los debates también de la propia eh, economía y por eso también traje este texto que se llama La Subversión Feminista de la Economía, Aportes para un Debate sobre el Conflicto Capital-Vida. Un poco el, el, el nombre ya nos dice desde dónde viene y desde dónde hace su, su aporte y la elección de este, de este libro básicamente eh, viene porque me parece que es eh, un buen resumen de todos los aportes y de todas las discusiones que hace la, el, el, la economía feminista hacia adentro de la propia teoría económica bien sabemos que eh, la teoría económica más mainstream podríamos decirlo la, o la que se enseña en las, cade en las academias o la que más se habla deja muy por fuera todos los aportes y las discusiones que hace la teoría feminista y este libro eh, puntualiza uno por uno cada una de esas discusiones que se han dado a lo largo de, de los años y que siguen muy vigentes y, y que claramente si uno lo lee y, y lo hace parte está más presente que nunca como cada una de las discusiones también que, que acá los compañeros eh, trajeron. Un poco el libro aporta, eh, aporta un debate y aporta herramientas y una discusión para intentar enfrentar el conflicto de capital-vida. Y acá hay una discusión que, que me parece que está más vigente que nunca. Lo que toma Maya Pérez Orozco eh, surge de la idea de que el mundo está en una crisis multidimensional. Ella lo plantea desde la crisis del 2008 la crisis financiera de la Suprame pero bien lo podemos traer, traer más cercano a nuestro tiempo con lo que es la crisis del de COVID-19 y eh, miren si no es muy presente esta idea y este conflicto de eh, capital-vida es decir, que este conflicto entre el mercado podríamos decir y la propia vida y es una discusión que se recrudeció mucho más el último tiempo y, y es una discusión que la seguimos tomando hoy en día y, y no encontramos por ahí un, una salida o, o cuál es eh, o cómo va a terminar ese conflicto, entonces eh, un poco lo que aporta ese libro son eh, debates y discusiones a partir de eso y un poco la idea o, o lo que plantea principalmente Amaya en, en este sentido lo que ella propone es descentralizar o sacar del centro, del epicentro de la teoría económica y de la propia vida eh, que, de, del mundo, eh, sacar del centro lo que es la idea del mercado, lo que nos propone el mercado y poner en el centro la sostenibilidad de la vida. Este concepto de la sostenibilidad de la vida, Amaya Pérez Orozco lo utiliza en cada uno de sus escritos y es un poco una terminología que, que a ella la, la referencia mucho que lo que hace referencia con la sostenibilidad de la vida es hacer visible todo este tipo de actividades, de trabajo, que como bien eh, decía la compañera, eh, han sido un poco también invisibilizados y han quedado hacia adentro de los hogares y que sabemos que están altamente feminizados y bien sabe la, la teoría económica feminista que este es uno de los ejes central de la desigualdad de género. Entonces lo que propone Amaya Pérez Orozco es poner en el centro de los debates, es poner en el centro de la propia teoría económica esta idea de la sostenibilidad de la vida y, y me parece también interesante, e importante porque no solamente hace referencia a estas tareas invisibilizadas eh, de cuidados que eh, la propia historia económica eh, no le ha asignado un valor y por eso también queda hacia adentro de los hogares y el mercado dice que no es productivo y lo toma como reproductivo y ahí quedamos y lo productivo es todo lo otro, lo que queda por fuera de los hogares y ahí empieza también un poco la discusión y esta desigualdad económica eh, que vemos y, y que estamos presentes hoy en día, pero eh, volviendo un poco a la idea de la, sostenibilidad, de la sostenibilidad de la vida, Amaya también lo que propone es que eh, no solamente son estas tareas de, de cuidado, sino la sostenibilidad de la vida en general y deja muy en claro eh, y, o, y pone en el centro eh, la cuestión ambiental también como algo principal para tener en cuenta los debates económicos, para tener en cuenta en estas discusiones de las desigualdades, que, que es sumamente importante hacia, eh, lo digo desde los propios debates, eh, por Ahí económicos que la cuestión ambiental escapa y la cuestión de género, ni que hablar, y esto eh, un poco... Eh, toma eh, las dos y, y intenta hacer un abordaje eh, Completo, por otro lado eh, Otro de los abordajes principales y Que son interesantes eh, Dentro de, de Pérez Orozco eh, en, en la cuestión de la economía Y de la economía feminista, es que ella Hace una distinción que a veces parece Un poco más semántica eh, Entre eh, economía de género O economía del género, le llama a ella Y economía feminista Y hace una distinción en que no son lo mismo Y, y, y plantea por qué esta esta diferencia y lo que dice es que muchas veces cuando se habla de economía de género se intenta bajarle el precio, podríamos decirle, a los debates de la economía feminista, eh, digo, el precio más político, no el, el rol más político de, del feminismo y que muchas veces quedan cuando se habla de economía de género, se queda en análisis sectoriales o análisis diferenciales por sexo o por género y, y no es más que eso, lo que propone la economía feminista y es desde donde ella se posiciona en cada uno de, de sus análisis, es aumentar. Eh, abordar un poco, eh, rompiendo paradigmas, rompiendo un poco las estructuras de esta propia teoría económica que ha construido durante años y es un poco la que nos dice cómo eh, debemos actuar y seguir y romper, como decía, esas estructuras y plantear nuevas soluciones, plantear nuevas teorías y eso intenta hacerlo eh, al final del, del libro, por eso... Me parece que es un libro interesante y, y lo traje porque más allá de abordar todas las teorías, intenta eh, darle una solución. Dice, bueno, a partir de todo esto, estamos en un mundo eh, en crisis multidimensional, sabemos que hay desigualdades, sabemos que la economía feminista propone soluciones, pero eh, la economía más mainstream no las toma. ¿Cuál sería un poco la salida? Y ella propone que, que, que las hay, hay dos salidas. Una, ella dice el descrecimiento feminista, o oh, barbarie, el descrecimiento feminista que por ahí que, que, que, que no queden dudas o, o que no se presta confusión lo que ella plantea habla de un descrecimiento en los términos del capitalismo, en ¿no? los términos que el mercado nos propone de este consumo irracional, de consumir porque sí, lo que ella propone es que a veces consumir más no es mejor, sino que hay que buscar las formas de que todas puedan consumir de mejor manera, que sea sustentable, que sea sostenible a lo largo del tiempo, que haya una distribución de eh, esa riqueza y que la salida, ella dice, es con redistribución y con una colectivización, dice, de la sostenibilidad de la vida. Entonces me parece que, que el libro eh, es sumamente completo porque más allá de abordar todas las cuestiones económicas, como decía, desde la perspectiva de la economía feminista, toma un posicionamiento político desde donde habla y, y, y enmarca un poco la salida a esta crisis y a este caos en el cual estamos inmersos y, y que más allá que el, el libro es del 2014 eh, podemos traerlo hasta estos días y está más presente que nunca y seguramente dentro de unos años va, va a seguir esta discusión es más presente que nunca pero lo importante es comenzar a, a mover esos cimientos y, y ir derribando esas estructuras que, que me parece interesante así que gracias Bueno, muchísimas gracias. Eh, también voy a agradecer la invitación a saludar fuertemente la posibilidad de producción de conocimiento colectiva eh, desde la Universidad Pública, eh, desde los espacios de nuestra UNER. Eh, me parece, digamos, una, una muy buena una muy buena posibilidad, ¿no? Esto de encontrarnos aquí. Y además felicitarles porque han logrado en muy poquito tiempo eh, condensar realmente cosas que son muy complejas, porque hay mucho para decir de cada una de, de las autoras que ustedes tomaron, hay cantidad de cosas para decir. Eh, yo pensaba cómo, eh, cómo hacer, ¿no? Para hilvanar estas cosas, porque en definitiva lo que nos vienen a plantear es... Un poco la discusión en torno de eh, este mundo que está atravesado por matrices culturales que son patriarcales, que son sexistas y que vienen de la mano del capitalismo casi desde el inicio, ¿no? Aunque podemos pensarlo anterior, en algunos casos, ¿no? ahí hay eh, distintas corrientes que lo enfocas de en distintos lugares, pero eh, el enganche, la imbricación entre el capitalismo y el patriarcado es realmente muy fuerte. Y lo que han estado haciendo las autoras que ustedes traen es señalar distintos aspectos de esa imbricación de un modo muy inteligente, ¿no? Y enfocando cuestiones particulares. Eh, de lo que decía Lauri hoy eh, sobre este giro sentimental, este giro de emocional, justo vi antes de venir para acá un meme que decía las emociones son como el excel eh, todo el mundo cree que sabe manejarlas hasta que le toca hacerlo Y yo creo que esa también es una cuestión que está muy interesante para pensarlo eh, En términos de la educación, ¿no? de, de este, este modo de pensar los conocimientos con el cuerpo eh, Que el cuerpo pueda estar presente allí eh, Venimos de una tradición que ha dejado el cuerpo y las emociones por fuera Entonces recuperar el cuerpo y ver qué tienen para decir eh, los cuerpos eh, creo que es una de las eh, Una de las como de, de, de los desafíos grandes ¿no? que nos pone ahí Sara por supuesto eh, con la feminista Agua Fiestas y también con este sujeto sospechoso ella también habla de eso en el libro las mujeres estamos siempre en ese lugar de la sospecha eh, de que tenemos que probar que las situaciones han ocurrido y de que es mejor que sospechemos de otras a las que les han pasado porque eso digamos, nos pone a resguardo ella lo analiza eso también y me parece que eh, también es una cosa interesante para pensar en términos de política pública, ¿no? de cómo corremos la mirada en torno de, eh, de la, del modo en el que vamos produciendo eh, política para acercarnos a esos horizontes. Eh, creo que eh, los planteos de Weinerman en relación a las tareas de cuidado son centrales, lo traía eh, un poco Rocío con, eh, cuando hablaba de la pandemia COVID-19. No le escapa a nadie que hemos sido las mujeres y las diversidades feminizadas las que le hemos puesto el cuerpo a la pandemia. En el lugar de la economía, manteniendo la economía de la vida, manteniendo el cuidado de la vida eh, Pero también a nivel de la salud, ¿no? Eh, eso, digamos, quedó demostrado Y además, quienes nos hemos empobrecido más, también somos las mujeres y las diversidades Y eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta, eh, un poco por lo que decía Gaby, ¿no? En relación a esta interseccionalidad que plantea Rotondi en términos de la pobreza, ni más ni menos, ¿no? De poder repensar la pobreza Atravesada también por claves de género eh, Yo creo que la universidad Tiene acá un desafío súper Interesante, superlativo eh, Y que ojalá Estemos a la altura del desafío Que nos ponen las coordenadas actuales En términos de incorporar la perspectiva de género Porque es un poco lo que decía Rocío No es saber cuántas mujeres y cuántos varones Estamos y en qué lugar estamos Hace falta ese dato Porque nos permite construir política En relación a, eh, a ese dato Para mejorar ¿no? esas cuestiones Eso nos hace falta Y los techos de cristal y los suelos pegajosos Nos hace falta Pero también nos hace falta y urgentemente poder pensar de forma feminista en términos de lo que aprendimos allá por los 70 con las feministas de la segunda ola de que lo personal es político de que eso que pasa en el pasillo y me pasa a mí de que eso que me pasa en mi casa de que eso que me pasa cuando salgo a la calle tiene que ver con la política es fuertemente político eh, por el lado de las universidades venimos trabajando desde hace eh, bueno desde hace tiempo ya, pero con el reconocimiento del CIL desde el, de, desde el 2018 en la red universitaria de género. Eh, con la preocupación por estas cosas y con algunas acciones que hemos ido llevando adelante eh, que claro, en el gran universo pueden verse como granitos de arena, pero estamos seguras de que hay que ir por ahí, eh, la posibilidad por ejemplo, de incluir la diversidad dentro del de Ciudad Guaraní es algo que venimos trabajando y que bueno finalmente lo vamos a poder tener la posibilidad de poder pensar los cupos laborales, travesti y trans en nuestras universidades, es una cosa importante que tenemos que poder ver eh, eh, tenemos que poder trabajar en torno a leer mujeres que hacen ciencia hay muchas mujeres que hacen ciencia en todos los en todos los campos y están invisibilizadas entonces trabajar para rescatar esos saberes también es una cosa central eh, y bueno y producir política universitaria que haga el cambio ¿no? que permita pensar en una sociedad así más justa más inclusiva más igualitaria y que nos comprometa desde el lugar que ocupamos que es el de la producción de conocimiento para transformar la realidad para eso estudiamos, ¿no? Si no, no tiene mucho sentido. Así que bueno, eh, agradezco cantidad eh, la posibilidad de haberles escuchado eh, y de que bueno, hayamos podido tener este ratito de charla, eh, bueno y ojalá nos podamos encontrar de nuevo para seguir pensando otras cosas que tienen que ver con el género. Muchas gracias.